Gracias, gracias a Francia, a todo el equipo de producción. También gracias a la gente que nos está viendo ahora en vivo a través de Telenor Canal 10 y a la gente que nos ve a través de nuestras redes sociales. Miren, varios temas que tratar en el día de hoy. Veo aquí el interés de algunos comunicadores. Enfócame aquí, por favor, Eric. Veo aquí a una comunicadora, eh, Cela Álvarez, que acaba de publicar en su cuenta de Twitter Aquí están las 36 personas reportadas fallecidas ayer por COVID, con las edades, procedencia y fecha de muerte. Todas, ojo, todas, dice ella, entre el 23 de julio y el 10 de agosto. ¿Oigan esto? Eh, como vemos, el retraso es de más de tres semanas. Por fin nos enteramos, dice ella. Ah, pero qué interesante. Yo quiero preguntarle a María Cela. Preguntarle a María Cela y a esos comunicadores que se están haciendo eco de eso ahora, ok. Está bien, esos fueron los 36 de ayer. Parece que ellos no, no están llevando lo, lo, los números. Entonces, y los 28 del, del 16. Y los 8 del 17. Me Voy a ir a, a lo que son más. Y los 28 del día 20. Y los 21 del día 21. Y los 28 muertos del día 25. Y los 25 muertos del día 28 y los 29 muertos del día 30, y los 28 muertos del día 31, y los 29 muertos del día primero. O sea, lo que importa es cuándo se murieron. Eso es lo importante para ustedes. ¿Quién lo lo que cualquiera coge pique? Así, decirlo así, como se dice popularmente. ¿Cómo es posible que ustedes le estén dando importancia a cuándo se murió una persona y no a la cantidad de, de los muertos, pero por Dios? Pero por Dios, ahora quieren buscarle a, a eso eh, eh, la quinta pata, van a decir que son muertos que vienen de, de, este, de este otro gobierno. Pero por Dios, santísimo, diría la abuela mía en el campo, que lamentablemente ya no vive. Pero ¿y qué es esto? ¿Hasta dónde llega la, eh, querer manipula, manipular la información? Lo importante de eso es, distinguidos comunicadores, es la cantidad de gente que lamentablemente está muriendo, no cuando se murieron. Desde, desde antes, de, cuando estaba en el gobierno pasado, el propio ministro eh, Rafael Sánchez Cadena le decía que a veces hay atraso y que hay un día que sube la cantidad de, de muertes, pero que no necesariamente ese día fue que murieron, sino que son de, de, de, de, de dos o tres semanas atrás porque hay centros médicos que se atrasan en reportar, en reportar las muertes. Yo no entiendo por qué, pero se atrasan. Y ustedes vienen hoy a tomar un medio de comunicación para decirle a la gente que esos 36 muertos de ayer no fueron ayer que se murieron. ¿Y qué importa que fue ayer que se murieron o que no fuera ayer que se murieran? Lo importante es cuándo se murieron. Pero por Dios, lo importante es, es la cantidad de gente que se está muriendo. solo mirenlo aquí. De, fíjense ustedes que el día 30 de agosto, oigan esto, 29 muertos. El día 31, 28 muertos El día primero, 27 muertos Y el día de, de, de antes de ayer, que lo publicaron ayer O sea, el día 2 de septiembre, 36 muertos Pero no necesariamente fue que se murieron ese día Pero lo reportaron ese día Y porque se murieron ayer, no están muertos Porque se murieron hace 15 días, no están muertos Caramba Vamos a, vamos a hacer la denuncia un poquito con, más, con, con mayor nivel de responsabilidad, por Dios. Por Dios, que aquí hay gente inteligente, aquí hay gente que investiga. Caramba, gente con tanta influencia en, en, en la población. Lo importante no es si se murieron hace 15 días. Lo importante es, lamentablemente, la cantidad de gente que se está muriendo. La cantidad de gente que se está muriendo. Ahora quieren justificarlo quieren justificarlo, no es eso lo que tenemos que buscar es solución solución, identificar por qué se está muriendo más gente en los últimos meses cuando miren, ahí van a decir que son de marzo, los muertos por otro lado eh, ayer vi en las redes sociales la, el debate que se armó porque la UNICEF República Dominicana publicó una fotografía de unos niños, pon la fotografía Israel, por favor, de unos niños dominicanos, supuestamente dominicanos, con mascarilla. Eso es la UNICEF, República Dominicana, que lo publica. Esos y son eso nuestros desató, niños. Ese, ese es el de nuestros niños. Y eso desató los demonios en muchísima gente. ¿Por qué? De, de, me pregunta Israel Puente, que él es venezolano, ¿qué por qué? Yo te voy a decir por qué. Porque la gente entiende, una gran parte de la gente entiende, que esos rasgos de esos niños no son. Atención, fiscalía, no me sometan por esto. Eh, que esos rasgos de esos niños no son de dominicanos. Oye, oigan, oigan, oigan qué debate. Oye, qué importancia en el debate de la República Dominicana, que es el color de los niños que son morenitos. No, no, no estoy no siendo estoy despectivo con eso, ¿verdad? Eh, claro. No, so, Sí. Morenito, y aquí tenemos, de mira, tes, de, el de, Junior es Morenito. De test oscura. Eh, Alex, el negro te dicen, ¿verdad? Sí. Son niños de test oscura. Morenitos, como le decimos aquí en la Cretico. República Dominicana. Dejémonos de hipocresía. Sí. Eh, morenitos. Y con el pelito eh, Crespo, que se dice. Sí. Crespo. Ah, pero entonces un grupo de gente dice: No, esos niños no son de aquí, son haitianos. Pongan la fotografía. ¿Y qué importa si son haitianos? Si, si, si nacieron en la República Dominicana. Son dominicanos. Además, no, lo no. importante no es el color, no es eh, eh, los cabellos, pero por Dios. Eso, ah, mira que no, que mira que tiene los labios muy carnosos y, y eso no son dominicanos. Los dominicanos no tienen los labios así. Ese era el debate que había ayer en, en, en, en, en República Dominicana. Ciertamente en gran que no parte. Tiene... Pero yo digo, pero Dios mío, ¿y qué sociedad es esta? Me dio vergüenza ayer de ver, y hoy me está dando vergüenza ver periodistas justificando los 36 muertos que no son de ayer, sino que son de acumulados, pero que lo que importa no es la muerte, sino la fe, en que murieron, oigan qué vaina. Y este tema de las niñas que la UNICEF, República Dominicana le publica, y dicen, no, lo que quieren es ligarnos con los haitianos, señores. ¿Pero ¿y qué nivel de debates es que nosotros vamos a implementar en nuestro país? ¿Qué es eso? Entonces quiere decir que nosotros no somos, somos ojos azules eh, aquí en la República Dominicana. Somos eh, eh, eh, pelitos, porque yo no sé cómo decirle, porque en la República Dominicana yo no quiero estigmatizar, le decimos pelo bueno y pelo malo. Hay que decirlo así, porque así que se dice en el barrio, ¿verdad? Eh, crespo, ¿y cómo es el otro? Lacio es. Eh. Que no sé, no sé, no entiendo. Porque nosotros estamos acostumbrados por una por cultura a decir pelo bueno y pelo malo. Por ejemplo, Francis tiene el pelo bueno. ¿Cómo, cómo es eso? El no, no Yo tengo, yo no tengo cabello ya, pero lo tenía malo. El mío, el mío se, ay, Pelo crespo, ¿verdad? Y quieren entonces estos niños hacer un show con ellos. No porque son haitianos. ¿Y qué importa si son haitianos? ¿Qué importa? Lo que te están diciendo ahí es la niñez, es la protección de la niñez Eso no tiene que ver, y están hablando Oye, El tema es sobre la protección uh -huh. de los niños para que usen mascarilla Del COVID Oye, me lo cogieron por la, por, por la cuestión racial Y le han dado funda a la UNICEF República Dominicana es ¡Caramba! Que plan, ¿Qué es esto? ¿Cuánta doble moral? ¿Qué racistas somos? O ese grupo que está en esa chercha ¡Caramba! Vamos a subirle el nivel al debate en la República Dominicana. Vamos a pensar en cosas mejores. Por eso que no ganamos nada. ¿no? Ustedes de la República Dominicana que ganando un premio, un Nobel, no ganamos nada. Por eso, porque no salimos del atraso, lamentablemente. Y el atraso es mental en nuestro país en gran parte. En gran parte. Aquí no hay un premio Nobel, aquí no hay nada, prácticamente. ¿Por qué? Porque estamos lamentablemente, nos sumimos... Nos sumergimos en ese tipo De discusión banales Sin sentido ¿Qué importancia tiene Si, si, son, si son de test blanca eh, si de, de tez oscura Si tienen los ojos azules Si, es, si son buenos mozos Si no son ¿Qué debate es ese? Y también ¿Qué debate es ese de que cuando se murió una gente? Lo importante es la cantidad de gente Que está perdiendo la vida No cuándo se murió Porque si tú me dices a mí eh, 29, 28, 27 eh, 36 Vamos a ver cuántos muertos hay hoy Imagino que buscarán la forma, de no sé Pero eso lo importante Es la cantidad de gente que está perdiendo La vida, sea hoy o sea ayer Caramba Dejémonos de estar buscando, buscando justificaciones Estúpidas Que esa es la palabra Por último, a propósito de la lucha contra el COVID Quiero hacer la denuncia En San Francisco de Macorís en San Francisco de Macorís, las estancias infantiles y las salas de tarea, no todas, pero yo he visto varias, están laborando de manera normal. Eso es peligroso. Atención, salud pública. Atención, salud pública. Al ah, director provincial de salud pública, eh, el odontólogo Luis Rosario Socías. Vaya a supervisar eso. Hay varias estancias infantiles aquí en San Francisco de Macorís que están laborando. Yo he visto niños juntos ahí, ¿qué es esto? ¿y cuando abrieron esto? Incluso me paré frente a una el otro día y yo decía, pero no, pero esto no puede ser. Y efectivamente comprobé en una sala de tarea que hay niños que están, eh, yo entiendo a las madres, quizás no tienen con quién dejarlo, tienen que trabajar, pero, pero eh, tenemos que regularizar esto, Entonces hay que regularlo. No podemos permitirle a las estancias infantiles que abran, porque entonces abramos las escuelas, porque es lo mismo, es lo mismo. Lo que estamos evitando es el contacto social de uno con el otro. Así que ahí está el llamado a salud pública. Eh, si quieren la información yo la tengo, sé cuáles son, son varias aquí en San Francisco de Macorís. Y el llamado a esas estancias, a los propietarios y administradores de esas estancias, que eso... Yo no sé si usted tienen permiso, si lo tienen, es bueno que lo presente para ver quién es el responsable de promover eso. Ahí está. Bien. Bueno, gracias, Yayan. Ahí está la denuncia de Yayan. Hay que ponerle ojo a eso. Ya más adelante, yo les voy a explicar cuál es la situación de UNICEF. Eh, que Sería interesante analizarla desde la perspectiva de la discusión que tú eh, nos muestras. Hay una llamada. Vamos okay. a ver. Adelante, buenos días. Sí, buen día. Sí. Buen día, saludos, Yerian. Y saludos a Francis. Saludos. Francis. Oh, saludos para ti, Dios Rodríguez. Dios adelante. ¿Cómo estás, Dios <risa> Estamos bien, hermano. Estamos bien. Eh, con respecto al caso de la publicación de las, las eh, fotografías de niños con rasgos predominantemente haitianos, Ajá. Eh, aunque sean dominicanos, no importa que sean dominicanos, hay una, una intención ulterior de UNICEF de hacer una publicación de esas condiciones. Correcto. Para eh, plantear plantear la, el objetivo, ¿no? Entonces, el objetivo, que, correcto. De unificación de la publicación de, de la isla. Y de. Y de, de, de, de, que, de que todos somos iguales. Igual. ¿no? Entonces, ese es la, el objetivo de, de, de UNICEF. De UNICEF. Claro. Eh, y eh, recordemos que se Corremos, UNICEF, aunque es una, una institución de colaboración internacional, tiene eh, el dominio ¿no? de las grandes potencias, entiéndase Canadá en este caso, eh, Francia, Estados Unidos. Y Reino Unido. Entonces, eh, ellos tratan de resaltar. Sí los rasgos eminentemente haitianos foto en, en esos niños, ¿por qué no buscaron niños mezclados ahí? ¿Eh? ¿por qué sí. no mezclaron esos niños sí. en, colo, en los colores eh, eh, eh, eh, varios pintos del dominicano Sí. y que entre, entre los morenitos también, pero esos niños que están publicando son niños que tienen rasgos predominantemente haitianos wow. aunque sí. sean dominicanos pero el trasfondo es como tú lo dices, Diógenes, qué bueno, qué buena llamada, porque es que UNICEF está planificada desde hace mucho tiempo con el sí. tema de la unificación de la isla y que somos todos haitianos. Pero, pero Eso Samaná es... son morenitos. No, no. Mucha gente son sí. Samaná, la gente. Pero son totalmente los. Tú ves los rasgos de aquellos, de los de Samaná. Son cocolos, son, son ingleses. Hay en San Pedro, son cacolos, como decía, cocolos ingleses, porque eran ah. africanos que se colonizaron. En, eh, tú, tú sabes que África tuvo mucho tiempo por los ingleses. Eh, eh, no estamos siendo racistas con eso. No, pero sí estamos... Mira, Porque Mira, se está advirtiendo, se está advirtiendo, es una... es Mira, se está advirtiendo wow. una trama en bueno, contra bueno, de la bueno. República Dominicana. Eso es una especie de, de, de buscar irnos transformando en esa mentalidad... De unificación. Te pregunto, pero si fuera una morenita bonita, ¿verdad? No, no, no, no. Son, son bonitos los niños. No, no, son, son claro, claro. Yo, ah, yo tengo una foto casualmente que la voy a buscar con, con dos morenitas. Pero Dios me eh, dio en, el, en la Diana. porque Por eso yo decía que luego voy a explicar cuál ha sido el comportamiento de la UNICEF. Ay, Diana, creo que son. Y cuál es el plan que ellos tienen. Bueno. Incluso ellos manejan. Aquí no tenemos morenito, entonces. Sí, Infócame, claro. Enfócame el negro ahí. Claro, pero son totalmente Fócame, distintos que el aire. El negro ahí, Mira, que... ese, esos ojitos Fócalo. Son esos ojitos de esa niña Míralo Muy ahí. bonito eh, Un prieto de eh. aquí dominicano pues Ese es un moreno ese. No, ese de, tiene, de lo, pero es tiene... dominicano ese Pero cuando, el, cuando tú le ves Mira, cuando tú le ves El, mira, el, mira, le ves el, el rasgo a los morenitos de aquí Tienen porte de tigre Y eso es dominicano <risa> Pero son dominicanos bueno, señores. Hoy es viernes. Hay ya, un mensaje de WhatsApp. Ya, de ya estamos llegamos al, al final del programa. Sí, ¿verdad? Bueno, WhatsApp, okay. Mira, Alexander Fernández dice: Muchas felicidades a Francia. Excelente comentario. Eh, ahí está.